Estoy literalmente cumpliendo un sueño, o sea, algo que para mí hace años era, era inimaginable, lo único que lo podía ver era, eran fotos y, o se parece mentira que yo esté aquí, en una de las maravillas del mundo, que es Machu Picchu, en Cusco, Perú. Y, nada, no, yo vengo aquí para enseñarte esto que es súper bonito, o sea, podrás verlo. Ahí está la montaña y, bueno, hay, hay, no hay tanta gente como esperaba. Pero la sensación que se respira aquí es súper bonito, ¿no? Pero hoy vengo a hablarte de algo eh, que justamente pues, tiene que ver mucho con, con el tema de los negocios y es estar preparado o estar dispuesto, ¿no? Yo cuando aterrizo ayer, vengo de Colombia, de Medellín, y, y aterrizo, mi principal objetivo aquí en Perú era, era subir, el, el, o sea, subir el Machu Picchu. Pero, no sabía nada de que pues había que aclimatarse la temperatura. No sabía ni qué ropa había que llevar. De hecho, estaba pues, o sea, desnudo, o estaba desnudo. Eh, no sabía tem la temperatura que iba a haber. No sabía absolutamente nada. No estaba preparado. Pero sí que estaba dispuesto. Estaba dispuesto a subir hasta aquí. Me costase lo que me costase. Iba a hacer lo que hiciese falta las veces que haga falta y cuando haga falta por subir hasta aquí. Porque es uno de mis sueños y lo estoy cumpliendo. Y mmm, eso tiene mucha trascendencia porque cuando yo empecé con mi negocio, también empecé así, yo no estaba preparado, yo no tenía ni puta idea sobre redes sociales, no tenía ni puta idea sobre, sobre tecnología, no sabía nada. Cómo gestionar un negocio, cómo, cómo, cómo generar ingresos por internet, no tenía nada. No estaba preparado, pero sí estaba dispuesto. Porque estaba tan dolido, es decir, el... el el pensar que, joder, esto es lo que tiene la vida para mí. Este trabajo, con este horario fijo, con este salario fijo, donde no puedo crecer, donde no me siento realizado, esto es todo lo que tiene para mí. No estaba preparado para tener negocio online. No estaba preparado para vivir la vida que estoy viviendo hoy. No estaba preparado para todo eso. Pero sí estaba dispuesto. Estaba dispuesto a hacer todo lo que hiciese falta. Y obviamente por el camino he perdido mucho dinero, mucho tiempo, amigos. Pero... Pero creo que si estás dispuesto a hacer lo que haga falta, las veces que haga falta, cuando haga falta, todo llega. Entonces la, la, la pregunta, y este podcast es súper cortito, la pregunta que yo te lanzo es, ¿estás dispuesto? Y estar dispuesto no es... Mmm, sí, bueno, trabajo hoy, y ya está ya la semana que viene, ya no, ya, no toco, ya no toco esto, ya no toco ese proyecto que, que digo que voy a lanzar. O me leo un libro hoy y, bueno, ya... Ya el mes que viene o ¿no? dentro de dos meses, pues me empiezo con el siguiente. No, eso no es estar dispuesto. Eso no es quererlo de verdad. Entonces, lo que quiero dejar un poco así con este podcast súper, súper cortito desde, desde Machu Picchu, Cuzco es que no importa si estás preparado. No, no importa si sabes de tecnología, no importa si sabes un montón. No, no importan esas mierdas. Lo que importa realmente es si estás preparado. Si estás dispuesto a hacer lo que haga falta, cuando haga falta, las veces que haga falta. Hay una frase que, que me gusta mucho y que yo trato de aplicar en mi día a día. Y es que, pues obviamente cuando empiezas pues no tienes todos los recursos, no tienes pues el mejor ordenador, no tienes el, el mejor teléfono móvil, pues no tienes pues, pues todo lo mejor, ¿no? Y esto para mí en mi caso era una creencia que me limitaba muchísimo. Porque yo me repetía, joder, ¿cómo voy a tener un negocio online si, si no tengo un ordenador? Si es que el ordenador que tengo es un con teclado mecánico que hace muchísimo ruido, lleno de galletas, ese trozo de galletas que he comido ahí. La pantalla es una pantalla que, que, que, que se me apaga cada 2 por 3 el, el móvil. Eh, hay veces que incluso no puedo pagar los datos. Y entonces, tengo que estar buscando sitios donde haya wifi. Entonces, en el, en el camino te vas a encontrar muchas veces esa situación. Joder, es que este lo no hace mejor que yo, es que este sube más contenido que yo, es que este sabe mucho más que yo. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es, Haz lo que puedas, con lo que tengas, estés donde estés. Así que nada, episodio súper cortito. Quería, bueno, no sé, estar aquí la verdad es que me hace reflexionar mucho y quería compartir esto contigo desde literalmente una de las maravillas. del mundo. No te lo puedes ni imaginar lo, lo, lo feliz que me hace esto. Y no, y no por estar aquí y por y por toda la historia que alberga todo esto, sino por ser capaz de mirar abajo y, y decir, joder, es que, es que yo jamás imaginé esta vida, es que yo jamás imaginé estar aquí, es que yo jamás imaginé todo lo que estoy viviendo. Y, y hoy es una realidad porque he estado dispuesto. En muchas ocasiones no he estado preparado. La gran mayoría no he estado preparado. No tenía todo lo que necesitaba, pero sí que estaba dispuesto. Y a veces me ha costado más y he tenido que pagar el precio incluso mucho más caro y cometer muchos errores por no estar preparado pero estaba dispuesto así que la pregunta que te lanzo y ya con esto cierro es ¿estás dispuesto a hacer lo que haga falta como haga falta? las veces que haga falta que tengas un infeliz día.